Pues me aportó mucho, en todo sentido desde la experiencia que recibí que para mí fue una experiencia guau wow, eh, la preocupación de Victor, mi facilitador porque todos los participantes realmente se vayan entendiendo todos los conceptos, la práctica este, realmente dar más de lo establecido como objetivo propio del curso, del compartir toda su experiencia, lo hizo también muy bien que sea, que sea un entrenamiento con varias Personas de diversos países, ¿sí? la verdad que yo salí muy enamorado de, de esta capacitación, de esta certificación, que de hecho eh, lo apliqué casi de inmediato, también para seguir ayudando a, a más empresas, ¿no? a poder comenzar con este, con este proceso de transformación cultural. Eh, tengo una empatía muy, muy grande con Víctor, es una persona muy apasionada, yo también soy facilitador. Me encanta a mí compartir conocimientos y hacerlo con la pasión, como lo hace Víctor. Comparte más allá de lo que de repente uno puede hacer normalmente, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿sí? Que no se queda con nada. El compartir este, experiencias este, y la verdad que es un profesional a uno y como persona mejor todavía. Muy interactiva, aprovechando al máximo las diversas herramientas que utilizamos muy participativa, dinámica, tenía mucho rompehielos, todos nos íbamos a hacer una sesión para aprovechar al máximo muchas herramientas. Yo recomiendo y voy a seguir a diversos profesionales que quieran realmente eh, comenzar a, a afrontar de una manera correcta una transformación cultural, entendiendo que el primer gran paso es realmente conocer cuál es la cultura de la empresa. Y la certificación nos da toda esa, esa una respuesta a conocer de una manera más subjetiva, sino de una manera más cuantitativa realmente, cómo es la cultura de una organización. Así que yo voy a seguir recomendando totalmente a las personas para que lleven esa certificación con espíritu, con Victor.